Muy buenas. Cada vez existen menos herramientas para poder generar el código UML dentro de Eclipse. Vamos a ver una de las que funciona al menos hasta la versión 2019 de Eclipse que es Amateras Modeler. Para poder instalarla en Eclipse, tenemos en la página de GitHub que aparece la que tenemos en pantalla y para poder instalarla bajamos a la zona donde pone instalación. Esta URL que aparece va a ser la que tendremos que poner en Eclipse para poder instalarla. Copiamos con Control c Y vamos a Eclipse. Como digo, la última versión con la que funciona es la 2021.9. Que espero que eh, solucione unos problemas que hay con las versiones posteriores. Con la de 2022.00 y la 03. Entonces nos vamos al menú Ayuda. Instalar New Software. Y aquí ponemos la, pegamos la URL, decimos añadir y ponemos el nombre a Materas. Bueno, para instalarlo simplemente seleccionamos los dos, las dos opciones, pulsamos siguiente y terminar. Nos va a decir que no es un software que viene del de marketplace pero creo que podríamos confiar en él. Instalamos. Y el se nos pide que se reinicie. Reiniciamos, abrimos. Cualquiera de nuestros proyectos, y yo por ejemplo tenía aquí un, un proyecto con, con varias clases. Vamos a ver cómo generar los diagramas. Simplemente voy a la carpeta Source con el botón derecho, nuevo y nos vamos a otros y aquí nos aparecen distintas opciones, aparece las dos nuevas de Amateras RD y Amateras UML, seleccionamos diagrama de clases, siguiente, le ponemos el nombre del proyecto por ejemplo Kanban y terminar y eso nos añade un fichero nuevo al proyecto que es este Kanban CLD y aquí a la derecha vemos lo que aparece, bueno, pues ya es tan fácil cómo arrastrar todas las clases que queramos tener en nuestro diagrama y ya tenemos todas las relaciones. Bueno, no lo pone bonito de entrada, pero ya somos nosotros los que tenemos que organizar un poquito. Y así sería como quedaría después de, de ajustarlo. Si quisiéramos que en el diagrama no apareciesen todos los métodos o clases, simplemente hay que pulsar sobre alguno de ellos y eliminarlo. Por ejemplo, si no quisiéramos que aparecieran los elementos privados. Y también si se pueden añadir elementos sin arrastrarlos, pulsando el botón derecho, donde pone Java, Importar, podríamos poner el nombre de cualquier clase, de las nuestras. Por ejemplo, si pongo criterio, añadiría... Esta, pero también de las que trae Java. Entonces, si quisiera poner string, podría añadir la clase completa. Bueno, pues esto es todo. Espero que eh, resulte de utilidad y nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto.